Hola, les damos la bienvenida al canal de YouTube de WI una vez más y el día de hoy pues a hacerles un pequeño resumen sobre la situación de vida de las personas con discapacidad en 10 municipios de Antioquia, que es una investigación que hizo el Proyecto PAI junto a la Universidad EIA, el Comité y WI. Entonces iniciemos contando un poco qué es el Proyecto PAI, que entonces nos cuenta que es una posibilidad de que se conozca la situación de vida de las personas con discapacidad, sus necesidades, sus intereses y que a partir de esto se diseñen estrategias tanto reflexivas como formativas y productos de apoyo, que esto les permite vivir y gozar sus derechos al máximo. Entonces tenemos que es un diagnóstico comunitario, donde se recolectó información con el fin de conocer estas vivencias y experiencias de las personas con y sin discapacidad sobre cómo se vive y se percibe la discapacidad en los municipios de Antioquia. Los municipios de Antioquia en donde se realizó este diagnóstico fue en Carolina del Príncipe, Ciudad Bolívar, Ebéxico, El Carmen de Viboral, El Santuario, Entre Ríos, La Unión, San Roque, San Vicente y Tarso. Se encontró que la mayoría de las personas entrevistadas fueron hombres y que solamente el 2% se considera parte del conjunto LGTBIQ+. La mayoría son mayores de edad, la mayoría vive en zona urbana, la mayoría es estrato 2, o sea un estrato bajo, el 43% se encuentra en situación de pobreza moderada según el CISBEN y la mayoría no es beneficiario de un programa social. También se encontró que la mayoría tenía discapacidad intelectual, dando un total del 32%, sigue, a eso le sigue la discapacidad física con el 26% y la múltiple con el 25%, y de todas las personas con discapacidad, solo el 8% expresó tener el certificado de su discapacidad. Y en cuanto al origen de esta discapacidad, tenemos que el 24% expresó que fue por alteraciones genéticas o hereditarias y el 21% por enfermedad general. El 27% requiere asistencia para las actividades de la vida diaria, el 47% requiere de un cuidado por su discapacidad, el 42% ha tenido o tiene un familiar con discapacidad, el 43% utiliza productos de apoyo El 30% encuentra barreras para acceder a adecuados productos de apoyo y el 9% ha tenido que diseñar sus productos de apoyo de manera artesanal. En la ocupación en los últimos seis meses de, de algunas personas entrevistadas fue oficios del hogar. En cuanto a ingresos económicos, la mayoría expresó no tener ingresos, eso se refiere a un ingreso de parte laboral y de manera autónoma. Y también la mayoría expresó que sus ingresos dependen de familiares. En cuanto a la productividad, tenemos entonces que la mayoría expresó no haber recibido formación y un 38% expresó necesitarla. De toda la población entrevistada que se encontraba en edad productiva, o sea entre los 16 y los 65 años, solo el 25% se encontraba trabajando. La mayoría también expresó que en su municipio no se promueve la inclusión laboral para las personas con discapacidad. La mayoría de las personas que trabajan lo hacen de manera informal. En cuanto a aspectos educativos, se encontró que las personas con discapacidad entrevistadas el 24% no tiene nivel escolar y el 26%, siendo la mayoría, refirió que su nivel escolar es la primaria incompleta. Es importante recordar que la mayoría de la población entrevistada es mayor de edad. De las personas entrevistadas quienes estudian o han estudiado, la mayoría expresó que las instituciones educativas no cuentan con apoyos para las personas con discapacidad, que las instituciones no generan un ambiente de educación inclusiva y que la educación que recibe o recibió no corresponde a sus necesidades. Además tenemos un dato muy importante que la mitad de ellos no saben leer ni escribir. En cuanto a aspectos de salud entonces encontramos que el 99% de las personas entrevistadas se encuentran afiliadas al sistema general de salud y de ese porcentaje el 69% está afiliado al régimen subsidiado. En temas de rehabilitación, la mayoría expresó alguna vez participó en un proceso de rehabilitación, el 25% actualmente participa en un proceso de rehabilitación, el 19% participó en rehabilitación basada en la comunidad, el 29% conoce la existencia de algún servicio de rehabilitación en el municipio. Y el 84% piensa que cuando participa en un proceso de rehabilitación siente que su vida mejora. Y por último, en la participación de derechos y vida en comunidad, encontramos que el 46% de las personas con discapacidad participa de alguna organización de beneficio social en su territorio. La mayoría expresó no conocer el Comité Municipal de Discapacidad, el cual es vital para su participación, y el 93% que expresó conocerlo no participa en él. Solo el 40% de las personas entrevistadas toman decisiones de manera autónoma. La mayoría considera que el municipio no promueve los derechos de las personas con discapacidad y más del 50% no se sienten incluidos en las actividades participativas y comunitarias que hacen en el municipio. Se encontró entonces que las barreras son los principales causantes de la no participación en comunidad. El 46% manifestó encontrar barreras físicas en su vivienda o entorno. El 36% expresó encontrar barreras para acceder a la información. El 34% expresó encontrar barreras actitudinales en su cotidianidad. Y la mayoría expresó que en el municipio se generan estrategias para minimizar las barreras y promover su participación. Las personas con discapacidad que no participan en comités, grupos sociales y demás actividades participativas de la comunidad dicen no hacerlo por su discapacidad. Como conclusiones, entonces encontramos que no hay una correcta educación sobre la discapacidad a personas con y sin discapacidad. Se cree que las personas con discapacidad no pueden, no deben y no tienen las capacidades para estudiar, trabajar y participar en sociedad. Se cree que el problema es de ellas y su condición, cuando en realidad es de las barreras del entorno, actitudinales y culturales. No existen o son muy pocos los lugares adecuados de forma accesible para que las personas con discapacidad puedan vivir y participar de manera digna. Las personas con discapacidad encuentran barreras en sus hogares, colegios, universidades, entidades de salud, lugares de atención al cliente y de participación ciudadana, llevándolas a no sentirse incluidas y aislarse. La pobreza está estrechamente relacionada con la discapacidad. Y para la familia con miembros con discapacidad es difícil mejorar su situación económica, ya que por falta de los correctos productos de apoyo, la persona con discapacidad necesita de continua asistencia de otra persona o familiar, disminuyendo el tiempo de trabajo o el tiempo para buscar uno. Y por esa misma falta de correctos productos de apoyo, la persona con discapacidad no puede trabajar. No hay una correcta inclusión de las personas con discapacidad en la educación, impidiendo su correcto desarrollo intelectual, dificultando su autonomía, conocer normas, leyes y derechos, tomar decisiones por sí mismos, trabajar y participar en sociedad. Ya habiendo dado toda la información, invitamos a la reflexión, a intentar tomar cartas de acción en este tipo de situaciones. Te invitamos a participar más activamente de todos los comités y otras organizaciones que promueven la correcta participación de las personas con discapacidad. También te invitamos a que comentes y nos cuentes tu opinión sobre las cifras que te acabamos de dar, además de que nos hables de tu experiencia y ver si se asemeja con lo aquí contado. Si tienes alguna pregunta, también te invitamos a dejarlas en los comentarios. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en un próximo video.